I'm mm -hmm. La flor de la lágrima, la flor de la ternura Aparece en el pecho y la ladran cinco perros del color que es el negro Y el azul y el alcohol, el rosa I glad want Nobby. I'm glad want Jay. I'm want Naomi. Perros beidos, náguas y ni ningún pecho, en mi pecho, son diez perros que vienen a mí alar para contarme lo que tiene que pasar. Moriremos. <tose> a mitad de una cascada me imagino despertando a mitad de un cometa me imagino despertando a mitad de una nochebuena me imagino amaneciendo en el huevo de una tortuga me imagino un futuro hermoso y pleno donde todos y todas somos plenos y abundantes es verdad porque el futuro se siembra en el presente y en este presente que es el mejor momento para todas y todas se siembra se está sembrando ya es, lo veo se está sintiendo Oh mm -hmm.